Huesos vivos, enterrados bajo la tierra. Huesos vivos, enterrados bajo la tierra. Descansa en paz, papá, descansa en paz, mamá. Oh, familiar que se nos haya ido y así un familiar hermano o hasta un amigo No somos eternos de eso Dios es testigo bendice mi cuídame de los enemigos cúbreme con tu manto siempre soy positivo Huesos vivos enterrados bajo la tierra Huesos vivos Bendiciones para toda mi gente. Cuando estamos tristes, los ojos no mienten, y es que duele tanto en la vida perderte un beso para el cielo. Allá donde te encuentres. Un abrazo fuerte, pronto voy a verte. En mi brazo pronto voy a tenerte. Y un abrazo fuerte hasta el cielo. A todos los que hoy en día ya no están con nosotros. Vive los días como si fueran los últimos días de tu vida La vida es prestada solamente Dios sabe cuando nos toca Y me duele tanto siento tu presencia debajo de esta roca Nunca te he olvidado ni te olvidaré Por todo lo que a tu lado ya pasé Y ya sé que ahora no estás Quisiera volver el tiempo atrás Pero ya es tarde, ya no volverá Solo me queda decir que descanses en paz Huesos vivos Enterrados bajo la tierra Huesos vivos Trabajo